En el video anterior hablamos de por qué llevar una vida ágil te puede acercar a la vida que quieres vivir, a una vida que vale la pena ser vivida, ¿por qué? Porque es una vida en donde encuentras el placer por hacer las cosas que te apasionan, así sea una sola o sea una variedad como nosotros en Multipotenciales. Si eres nuevo en la tribu, bienvenido, si Eres miembro de la tribu, gracias por volver. En el video anterior, como te decía, hablamos de qué es la vida Agile o la vida ágil. Es una vida que nos permite adaptarnos al cambio. Pero, ¿de dónde sale todo esto de Agile? Agile es una metodología de desarrollo de software. No, esperen, no me he vuelto loca, se los prometo. Quiero contarles un poco qué es Agile. En el 2001 un grupo de personas se reunió porque querían hacer las cosas de manera distinta Tradicionalmente el desarrollo de software se hacía con el llamado modelo de cascada Es decir, se definía todos los requerimientos y se iba construyendo piecita, piecita, piecita por piecita hasta que todo estaba listo Nos dimos cuenta con este modelo que no podíamos adaptarnos tan fácilmente a los cambios eh, que al final lo que resultaba era algo que no habían pedido o que si lo habían pedido entonces se habían equivocado en el pedido. Por eso Agile lo que busca es hacer cosas de manera incremental. Les voy a dejar acá una foto. En esta foto pueden observar que en la línea de arriba hay un automóvil, un carro, un coche siendo construido pedazo por pedazo. En el medio de la construcción de ese coche no se puede utilizar. Tenemos que esperar al final de la línea de producción para ver cuál es el resultado final. Si ven la fotografía de abajo, vamos construyendo un vehículo... Algo que nos sirve para transportarnos, que quizás no es lo ideal porque vamos pasando de una patineta a una bicicleta a una motocicleta para finalmente llegar a un coche, a un carro o a un automóvil, que es lo que queríamos. Pero desde que tenemos la patineta, podemos usarla como un medio de transporte. Estas personas cuando se reunieron crearon un manifiesto de la vida ágil, el cual en el video anterior, que si no lo has visto está por aquí, nunca sé dónde es. Te hablé de cuál era mi percepción o cuál era mi propuesta para hacer un manifiesto para la vida ágil o Agile Es decir, para que usemos esta manera de pensar y la apliquemos a nuestra propia vida Ahora, ¿cómo es todo esto en la vida real? ¿Por qué la capacidad de adaptarse? es esencial para los multipotenciales como tú y como yo si recuerdas todos los videos anteriores y todo lo que hemos conversado ser un multipotencial implica cambio implica que vamos a explorar una serie de cosas en el tiempo vamos a ir y volver y eso puede producir quiebres profundos en nuestra vida es decir, si invertiste tres años de tu vida estudiando una carrera y luego te diste cuenta ¡hey! ¡hey! ya no quiero seguir estudiando esto, soy muy infeliz haciendo esto, ¿qué haces? ¿terminas? ¿saltas? ¿cómo puedes evitar que eso descalabre todo? Tuve el resumen del libro de Emily Wapnick, se los voy a dejar en uno de los links por acá arriba. Emily plantea que la vida del multipotencial está puesta sobre tres pilares. El equilibrio entre esos pilares es fundamental. Esos pilares son el dinero, la variedad, y el significado, que tengan las cosas que haces cuando encontramos el equilibrio de estas tres cosas es que creo que los multipotenciales realmente podemos dejarnos fluir y avanzar por ello es muy importante que te conozcas a ti mismo que sepas con qué puedes vivir y con qué no puedes vivir te doy un ejemplo de lo que me refiero en lo personal para mí tener una estabilidad económica es importante por lo cual estoy dispuesta a sacrificar un poco de los dos pilares, de la variedad y del significado. Eso quiere decir que un modelo como el de Einstein, que está también en el libro de Emily, me sirve a mí porque tengo un trabajo de tiempo completo que me da la estabilidad económica que necesite y me permite o me deja tiempo y me deja energía para explorar mis otras pasiones como, uh -huh, lo adivinaron, este canal de YouTube. A pesar de que encontremos el equilibrio Es cierto que existen ciertos momentos en nuestra vida Que voy a llamar ahora puntos de inflexión En esos puntos de inflexión somos más susceptibles al quiebre Eso quiere decir que cuando venga esa ola de energía que dice ¡Sal corriendo de aquí! ¡Cambia! Entonces tenemos que tener un sistema Así el estilo de un traje de Iron Man que nos proteja de todo esto y nos permita mantenernos firmes. Créanme, esto no contradice el principio de ser multipotencial y el principio de explorar todo lo que necesitamos explorar. Sin embargo, nos permite adaptarnos al cambio. Vamos a explicar un poco de qué se trata esto de la metodología Agile o ágil. vamos a meternos en los conceptos principales que la definen, obviamente yo estaré haciendo una adaptación de todos, estos, de todos estos conceptos a mi manera de ver las cosas y a mi manera de organizar nuestros proyectos y en última instancia nuestra propia vida. Agile es una metodología, pero Agile en sí es este manifiesto que crean estas personas con estos principios básicos que van guiando el camino. Sin embargo, hay distintas implementaciones de la metodología. Nos basta con conocer las dos más conocidas, pues ellas van a ser las que vamos a poder aplicar fácilmente al caso particular de nuestro emprendimiento, de organizar nuestra vida, etc. La primera es Scrum, y la segunda es Kanban. La primera de las implementaciones se llama Scrum. Quiere decir que vamos a hacer el trabajo en oleadas de tiempo, ellos le llaman sprints. Vamos a tomar un periodo determinado de tiempo para realizar un conjunto de tareas. Al finalizar cada uno de estos periodos vamos a comenzar todo otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que estamos escribiendo una novela. Hay muchas maneras de atacar la escritura de una novela, por supuesto. Una de ellas es la romántica, en donde pones una máquina de escribir y empiezas... Y sale todo. Tipo un Hemingway, te fumas tu habana, te tomas tu whisky y voilà. Tienes tu novela Sin embargo, los humanos comunes O escritores mortales como yo Y no los dioses como Hemingway Tenemos que quizás Atacar las cosas de otra manera Para que el hecho de escribir una novela No se convierta en una bestia Que nos vaya aplastando Aplastando, aplastando Hasta que el proyecto desaparezca Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, vamos a dividir las cosas En Springs, Vamos a dividir las cosas en periodos de tiempo. Es decir, vamos a decir que el periodo de tiempo que quiero usar es dos semanas. Las primeras dos semanas voy a tratar de definir la anécdota de la novela. Las siguientes dos semanas voy a tratar de explorar el setting de la novela, los ambientes, en dónde va a estar la novela hecha. En el tercer periodo, las siguientes dos semanas, vamos a estar explorando un personaje que es el personaje protagónico luego las dos siguientes semanas vamos a explorar el antagónico. fíjense que ni siquiera ha empezado la escritura de la novela y esto es algo fundamental nosotros podemos conquistar a estas bestias poco a poco sé que suena quizás a una sabiduría ancestral chimba pero es cierto vamos a subir la montaña poco a poco Cómo se crean los hábitos, cómo se crea toda la vida, poco a poco. Claro, ahí hay, hay, hay videos virales, hay cosas que son un boom. Sin embargo, yo creo que ese no es el común denominador. Y cuando quieres hacer un emprendimiento o, o cualquiera de estas cosas, lo que, necesita, lo que necesitas es ver las cosas claras, partidas en pedazos, porque esos pedazos son los que al fin y al cabo puedes hacer. Obviamente no, no todos los proyectos son de la misma naturaleza Y es por ello que hay otra implementación que también nos va a servir mucho Que se llama Kanban En Kanban nos fijamos tareas Bloques de tareas que podemos dividir en pedacitos Pero cada una de esas tareas va a funcionar como si fueran esos bloques de tiempo Entonces en lugar de hacer varias actividades en un grupo de tiempo y repetir ad infinitum, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esta bolita que representa un item de mi proyecto y voy a llevarla de la A a la Z, de principio a fin. Digamos que escribimos el libro con Scrum, ya tenemos nuestra novela, ahora queremos lanzar esa novela al mercado entonces tenemos que cuadrar la editorial quizás tenemos que hacer varias correcciones, tenemos que contactar a las editoriales tenemos que trabajar en el diseño de la portada cada una de esas tareas van a ser asíncronas van a ser hechas en diferentes momentos y por ello necesitamos ponerlas cada una en una cajita y esas cajitas todas juntas van a ser tu tablero de Kanban tenemos que tener cuidado en Kanban con algo Y es que no podemos saturarnos en el trabajo que está en progreso Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de cómo repartimos las actividades Y recuerden, siempre la mejor estrategia es Divide y conquista Divide and conquer Pon las cosas en el tamaño que puedas manejar Y el tamaño que puedas medir en el que puedas ver los resultados y medir esos resultados No se angustien que todo esto lo vamos a ver en vivo y directo en la tercera parte del video Si llegaste hasta aquí, dame un like Considera suscribirte para que veas el tercer video y el primero y todos los que vienen Y sobre todo, comparte Comparte con una persona a la que sepas que esto le va a ayudar Entonces comparando estos dos sabores de Agile, podemos decir que todo depende de lo que quieras hacer y también depende de la etapa en la que estás en tu emprendimiento, en la novela o en el proyecto que tú quieras hacer con esta metodología. Por eso, en realidad, la decisión es totalmente tuya. ¿Cómo saber cuál utilizo? Pues esto va a depender de ti, por eso conocerse a sí mismo es lo más importante Tienes que saber en qué etapa estás de tu proyecto, en qué etapa estás de tu vida, cómo te gusta hacer el trabajo ¿Te gusta ir por oleadas y luego medir el resultado del progreso? ¿Te gusta hacer las cosas por bloques? Vas a elegir Scrum o Kanban dependiendo de esto Continuará. La semana que viene esto continúa, esto fue Mujer Cronopio, yo soy Olga Semoret, no te olvides de suscribirte, no te olvides de tratar de ver qué incoherencia está pasando en esta parte del video. Y la semana que viene, conéctate porque venimos con Vida Ágil, la parte 2B, que son los elementos que vamos a poner en práctica para implementar Agile.